Y nos faltó el borrar nomás. El borrar es más fácil. ¿Nosotros reseteamos? Sí. En el guardar reseteamos. Sí. Acá, en, este, en el procesar, Bien. Borrar. ¿Cómo hacemos para borrar? Pongamos que queremos borrar. ¿Cómo podríamos hacer? Yo creo que ayer me va que borrar por ahí Pero ahora lo que hacemos es agregar un evento más acá Así como le esto Entonces vamos al cuadro otra vez Vamos al cuadro Vamos al evento A los eventos Y acá todo ya no, nos ayuda Tenemos que agregar sí. nosotros un evento Borrar Y acá podríamos seleccionar algún Google me dice que se llama borrar bueno, Borrar punto. O Que vale Si no le ponemos ninguna etiqueta Bueno, nos a mostrar solamente el dibujito Acá entonces, tenemos que poner que es a nivel de fila para que aparezca por cada fila un icono, un botón. Este en botonera. En este caso guardamos y vamos a ver cómo ¿Dónde apareció? Pero, ¿pero qué estamos guardando? O sea, en un solo botón hay muchos registros. ¿Cuál estamos viendo el otro Pero fíjate que ese botón en vez de agregarse acá abajo en la botonera, digamos, se sí. agregó debajo de, del, del cuadro. Claro. Un evento del cuadro y se genera está abajo del cuadro. Como vos si querés tener un botón especial para un formulario, eh, para un cuadro, con formulario también, lo pones que es eh, así como lo puse yo en la botonera y te aparece ahí abajito para hacer cosas, no sé qué puede llegar a hacer, qué sé yo. Bueno, en este caso suponete que fuera un botón para listar por cada uno de estos cuántas personas tienen este tipo de cuenta. Entonces yo hago clic acá y me lleva a una, a una operación de reporte donde yo veo listado esto y cuántas personas tienen. Se me ocurre algo. ¿sí? y el múltiples registros, ese sí te genera los chicos cosas que vos puedas te va a permitir seleccionar varios y te va a devolver cuando vos llames al evento Entonces, te va a, a dar sí, con todos los, los ideas ideas que seleccionaste pero aquí no estoy viendo el botón para darle que, que, al borrar después de seleccionarlos no tengo el botón aquí acá abajo debería aparecer un botón bueno, cuando vos seleccionaste todo, haber el botón que tenías que apretar para que te pase la raíz de todo eso aquí. Nosotros lo dijimos en algún en algún lugar. Bueno, ese es el de múltiples selección múltiples. Pero lo que típicamente vemos es esto. Lo que podríamos agregarle a este botón es que es fácil, fíjense acá, confirmación. Me podemos pedir que esta se. Claro. you are sure y decir, y, y, y, y. Entonces ahora entonces, se puede deshacer. Una vez le dice aceptar, se borró. Y, bueno, si le doy a aceptar acá, obviamente no va a pasar nada. Porque nos falta agregarle el botón. El botón. ¿Cómo se llamaría la función para ese botón? ¿Cómo se llamaría? ¿Eh? Yo no sé. Se lo hicimos muchas veces. Mónica, exacto. Así se llama. Este es el nombre del evento. Lo de algo. Yo acá estoy diciéndole, ¿dónde estamos en el SI? Yo estoy pidiendo que reaccione ante el evento borrar del SI y el SI no, no, no, tiene un no evento borrar. ¿Quién tiene un no, evento borrar? El cuadro Entonces, acá falta poner, un abajo y en bajo el nombre del cuadro, ¿cómo se llama el cuadro? El cuadro Y ahora sí no, no. Y como ese evento es de un cuadro recibe Selección O sea, como, como es por fila, recibe la selección. ¿Cómo hicimos para modificar? cargamos, obtuvimos el ID fila, seteamos el cursor para esa fila y luego, y luego de eso, allá en el, el botón guardar, digamos, donde está el procesar aquí, en el EBT procesar, hicimos la sincronización, el reseteo y volver a la pantalla inicial nosotros podemos usar este mismo evento aquí una vez que seteamos el cursor, simplemente llamamos a dis EBT procesar para que se guarde, es como que el usuario hace clic en guardar sí cargamos la selección tenemos la idea de fila temporal seteamos el cursor en esa idea de fila temporal y le damos al guardar al sincronizar digamos se debe setear el DR y desapareció hay un procedimiento especial para eliminar Empezar el sincronizar sincroniza y resetear está bien, Eso está bien acá lo que me está faltando nomás es eliminar dice N tabla, eliminar cargo, seteo el cursor, eliminar me dijiste eliminar el y en bajo fila ID. bien CTE el curso y le dije al CD que o sea, en esa pila que lo posicionamos, tome ese ID para eliminar eso, sea, el registro que tiene ese ID para eliminar claro. y debería borrarse ¿Sí? esto es así de simple el evento para borrar 4, 1, 2, 3, 4, 5 líneas. en el otro era mucho más complicado el de modificar y, y el de borrar pero estas son estas 4 líneas nada más. el CD está reseteado ¿Sí? El CDN no, no tiene nada cargado. Cargamos la selección, obtenemos el ID de fila temporal. seteamos el cursor en ese ID de fila, eliminamos. Le decimos al CDN que cuando sincronice esta tabla, que elimine ese ID de la base de datos, el registro que tiene ese ID, y luego le mandamos a sincronizar. O sea, le vamos al evento ese de guardar, le mandamos a sincronizar. Y ese mismo evento nos va a recargar la misma a la página de, principal, digamos va a sincronizar y lo que se queda otra vez ¿te sí, digo, ¿sí, verdad? entonces ahora cargamos esto y vamos a borrar el placer ¿estoy seguro? ah ya no, no estoy seguro no pasa nada Ay, esto, lo, esto lo hace el TOA no? javascript si no viajó nada al servidor el javascript nos pregunta javascript se ejecuta acá en el navegador no, sí, el Chrome no este que es el Firefox el Firefox recibió del todo, un pedacito de javascript con el mensaje de confirmación entonces, antes de enviar nada al servidor nos pregunta, ¿estamos seguros o no? Si le decimos que no, no envía nada, quedamos acá nomás. Y si le decimos que sí, ahí sí envía la petición de borrado para esa este. eso. Entonces, ahora le vamos a decir que sí y vamos a ver qué no, pasa. No, claro, no, si una persona tiene un DNI de tipo DNI, o un, un, documento, un de documento de tipo D. DNI, <risa> claro, alguien tiene una libreta de reglamento está guardado en el sistema, ¿sí? cuando vuelve a borrar la libreta de reglamento te va a decir no. Pero si no te va a fallar, de sincronizar te va a fallar porque el sincronizar la base de datos va a pegar